Hola, mis amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Qué bueno poder tenerlos a ustedes nuevamente esta noche en nuestro programa. Estamos muy contentos de saber que hoy hemos vuelto a nuestra oficina, ya estamos en la oficina nuevamente. Hemos terminado algunos trabajos en casa y podemos eh, ocuparnos aquí en nuestro lugar favorito. Muy bien. Como todos los días, ustedes saben, salimos por Facebook Live. Puedes compartir en nuestro Facebook en mi nombre, Boris Darmo, y también puedes compartirlo en Boris Darmon Canal, en nuestro canal de YouTube. Esta semana estamos hablando acerca de cómo ser discípulo de Cristo. ¿Qué significa ser un discípulo? Dice que Sócrates tenía discípulos. Entre ellos estaba Platón. Platón llegó a ser el que eh, dio mayor conocimiento del pensamiento de su maestro. Y sabemos muy bien que él es uno de los padres de la filosofía que más ha influenciado en el pensamiento del hombre. Así que ser discípulo es eso, seguir las enseñanzas del maestro. Eh, cuando nosotros leemos el capítulo 24 del libro de Mateo, encontramos a Jesús dándole una orden a los discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos. O sea, ir y hacer discípulos significa continuar la cadena de formación con las enseñanzas del maestro. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener en una sociedad, en un mundo, donde seguir un pensamiento un poco como rebelde eh, hace eh, que las personas tengan ciertas actitudes que no necesariamente son aceptadas por la mayoría, pero, permitidas tal vez, pero que te hacen una persona con problemas diferentes, en situaciones diferentes. El cristianismo tiene ciertos parámetros establecidos por Dios para, est para tener una relación personal con Él. La pregunta que todos debemos hacernos es, ¿esos parámetros me, me permiten tener una relación con Él? Y si esos parámetros me permiten tener una relación con Él, ¿hasta qué punto mi relación debe estar basada en la fidelidad. Eh, si nosotros analizamos un poco lo que el cristianismo establece, en realidad lo viene diciendo desde la antigüedad. Cuando Dios hizo su ley, eh, en tablas de piedra las escribió, ya existía la ley antes, solamente que no había escrita. Y entre las cosas que él escribió, manifestó cuatro mandamientos importantes que decían que debemos amar a Dios y estableció los otros cuatro como que deberíamos amar al prójimo. La pregunta que yo me hago es que si nosotros entendemos que el cristianismo busca, a través de esos decálogos o ese, ese decálogo, orientar tu vida no para prohibir, sino para poder darte libertad a que puedas vivir en una actitud positiva, a pesar de que el planteamiento del decálogo está en negativo. Algunas, algunos eh, eh, cientólogos y teólogos han concluido de que Dios tuvo que plantearlo de manera negativa, o con el no, excepto con el cuarto mandamiento, con el objetivo de enseñar a un pueblo judío que venía de 450 años de esclavitud, generación tras generación, para decirle lo que no debía hacer, siendo que en Israel, cuando ellos estaban como esclavos, obligados por sus amos, tenían que adorar ídolos, usar el nombre de Dios, etcétera, etcétera, de manera descuidada. Eh, adulteraban, robaban, o sea, era parte del común denominador de la vida de gente pagana, que no tenía a Dios. Entonces, los requerimientos del cristianismo te llevan a cierto nivel de conciencia en el cual tú tienes que establecer un concepto personal basado en el conocimiento que tienes del decálogo y la palabra de Dios de fidelidad. ¿Qué significa fidelidad? Algunos hablan de fidelidad cuando se habla de diezmos ofrendas, una fidelidad. Es una consecuencia de la fidelidad. Una manifestación de la felicidad. De perdón, de la fidelidad. Ir a la iglesia es una manifestación de la fidelidad. Amar a alguien es una manifestación de la fidelidad. La fidelidad es un concepto que tú desarrollas o estableces dentro de tu conciencia, del tribunal de tu conciencia, hacia algo o hacia alguien. Este, este concepto aceptado y después convertido en convicción debe guiar tu vida de tal modo que tú puedas ser un seguidor de Cristo, un seguidor fiel. En otras palabras, mantener tu mirada, tu objetivo, tu propósito de vida y el sentido que le das a ella orientado hacia la voluntad de Cristo. Es la única manera como tú podrías ser un verdadero seguidor de Cristo. O sea, ser discípulo de Cristo requiere un nivel de fidelidad a tal punto que no tengas tú que caminar en caminos que no te oriente el ser discípulo de Él. Ahora, ¿qué pasa, Boris? Si yo no puedo cumplir todo lo que ser discípulo requiere, como por ejemplo el Decálogo, u otro tipo de prácticas que no necesariamente son eh, mandamientos dados en las tablas de piedra, pero que sí están dentro de la ética y el comportamiento del ser humano. Entonces, si no puedes cumplir, por lo menos de acuerdo al conocimiento y a la, al sentido de convicción que tienes, orientado hacia esos preceptos, Tú intentas con la ayuda del Espíritu de Dios ser o mantenerte como la brújula al polo. Así, as, orientado hacia la fidelidad, va orientado hacia la voluntad de Dios, su propósito en su ley, sus objetivos. Tal vez originalmente, cuando tú has escuchado mis mensaje respecto a ser discípulo, admirar a Jesús, ¿qué no admira a Jesús? Oh, son compromisos muy, muy light, muy suaves. Pero cuando hablamos de fidelidad, entonces estamos hablando ya de compromiso, convivencia, orientado a los requerimientos de aquel que, entrando en tu vida y convirtiéndose en tu maestro, gobierna tu voluntad, porque tú lo elegiste, para poder mantener un nivel de enfocado, enfocamiento o estar enfocado en el propósito de Dios para tu vida, establecido en sus leyes, en sus enseñanzas, en sus decálogos, en todo lo que la Escritura tiene para ti. Ahora, la fidelidad no es simplemente un acto superfluo, eh, superficial. La fidelidad va mucho más allá del simple hecho de hacer cosas que te pide. El decálogo o las orientaciones del maestro. La fidelidad va incluso hasta la muerte. Así, ¿Ah, sí. ¿Conocen ustedes a la gente que murió en la Edad Media porque fueron perseguidos por ser cristianos? Fueron llevados a las hogueras, a los circos romanos, perseguidos por los mismos. Cristianos. Ya sabemos un poco, no vamos a entrar en ese tema porque ahí tenemos mucho pan que rebanar, porque estos que se llamaban cristianos eran más paganos, estaban metidos en una curia de, de ladrones, de mentirosos, de corruptos, una religión corrupta que hasta el día de hoy existe, eh, este, que perseguía a los que realmente querían leer la Biblia, a los que querían conocer la verdad. Vamos a hablar un poco acerca de los valdenses y otros más que vivían en la Edad Media que vamos a conocer, y a los cuales, por supuesto, Lutero y otros, Zwinglio y otros, este, Wyclef, se revelaron con el fin de dar a conocer la verdad. Entonces, el concepto de fidelidad al cristianismo, ya lo podemos ver en los días de Abel. Porque siendo fiel al pedido de Dios para traer un cordero que simbolizaba Cristo, él es muerto por su convicción, por su fidelidad. El apóstol Pedro dijo alguna vez, es menester, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y él era un discípulo. Ustedes saben cómo murió Pedro. Murió crucificado, cabeza abajo, porque él dijo que era un demasiado honor morir de pie como murió su maestro, un discípulo que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Hay un discípulo que yo admiro muchísimo en mi vida que se llama Moisés. Cuando Moisés estableció el, el, el pacto a través del Cordero Pascual en el holocausto, él, él creía en el Jesucristo que vendría a liberar eternamente al pueblo de Israel. Y mi otro héroe, a quien yo admiro mucho, es a Pablo. Él no conoció, o de repente algunos dicen que conoció a Jesús, lo vio de lejos. pero No conoció personalmente y no se decidió ser un discípulo de él como Pedro, como Juan, como Bernabé y otros más. Pero después que él, con, con la convicción de un judío, líder del grupo religioso de su tiempo, persiguiendo a aquellos rebeldes llamados cristianos, que de paso la palabra cristiano fue un calificativo burla, burlón contra aquellos que decían que seguían a Cristo. Entonces, eh, él comenzó a perseguirlos. Y después de matar o estar presente para la muerte de Esteban, un diácono de los cristianos caminaba hacia Damasco para ir a perseguir a otros y ahí se le presentó Jesucristo. ¿Por qué me persigue? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ah, tú eres Jesús. Aquel a quien estos cristianos, a pesar de que los matamos, se mantienen fieles. Acabo de matar a un tal Esteban. O sea, tú eres el Jesucristo. ¿A quién te son fieles? Sí, yo soy. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa golpear contra una punta con tu mano. Te va a hacer ir. ¿Qué quieres que haga? Vete hasta la calle que se llama derecha, se encuentra en un de Ananías. Ahí él te va a decir lo que tienes que hacer. Y él se convierte al cristianismo. Y se convierte en un discípulo de Cristo. La historia dice que, que Pablo, cuando iba a Roma, escribía cartas a Timoteo y a muchas otras iglesias. Y él dice que iba a ser sacrificado. ¿Qué tanto, qué tanto es la fidelidad para ser un discípulo de Jesús? ¿Te has puesto a pensar tú qué requiere la fidelidad? ¿Qué tipo de compromiso debes asumir para poder ser un discípulo de Cristo? Una persona me dijo, no se puede tomar, no se puede bailar, no se puede hacer nada. Ser cristiano es más aburrido posiblemente para algunos que no tienen en su corazón un propósito en su vida, siendo seres espirituales. No somos seres espirituales. Tenemos emociones, sentimientos. Fuimos creados por un ser espiritual que el pecado haya tomado control de nuestra mente y que quiera conducirnos hacia el mal, eso es otra cosa. Pero si nosotros somos seres espirituales y sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, su Espíritu Santo vendrá y nos hará seres espirituales en comunión con Cristo y nos convertirá en verdaderos seguidores comprometidos con Cristo, no solamente eso, fieles. Ah, tú dirás, pero boy, eso es imposible. Nunca podremos ser perfectamente... Fiel. Lo sé, lo sé. Vamos a pasar momentos de lucha. Y nuestra lucha no es con, luchar contra el pecado. Nuestra lucha es mantener nuestra mirada en el, en el polo, utilizando una figura llamado Cristo. Allí es nuestro trabajo. Mantenernos enfocados en Él. Fieles a Él. Como tú conceptúes a Cristo que debe ser fiel... Así tienes que ser. Él te va a iluminar, porque el Espíritu Santo dice que te convence de pecado, de justicia, de juicio. No te preocupes si la religión no te orienta. No te preocupes si nadie te dijo. El Espíritu de Dios, si tú lo dejas entrar a tu corazón, te ayudará a ser fiel hasta la muerte. Hay un párrafo en la Biblia que Jesús repitió y dice: Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, de victoria. ¿Qué hay que hacer para ser fiel hasta la muerte? Ser un discípulo de Cristo. Y tú verás que Él te va conduciendo paso a paso, va abriendo paso en medio de la tempestad y va a hacer salir el sol de justicia para ti y para todos aquellos que creen que Jesús viene muy pronto a llevar a sus hijos a morar con Él por la eternidad te cuento, cuento algo. Yo creo que Jesús viene pronto. Las cosas que Jesús dijo en su palabra, que Pablo escribió a Timoteo, eh, eh, la verdad son palabras que se están cumpliendo. Vamos a hablar un poco acerca de cómo está el mundo. Vamos a hablar un poco qué pasaría con el mundo en el tiempo del fin. Jesús lo dijo. También Pedro y Pablo lo escribieron. Así que es importante que, que sepamos y nos consagremos al Creador a través de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu para poder ser fieles hasta la muerte. Ser discípulo de Cristo es ser fiel hasta que Dios decida qué hacer con nosotros. Yo quiero que tú sigas el camino del Señor, sea un buen discípulo de Jesús. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por este mensaje que tú nos das. Queremos siempre procurar, como la brújula del polvo mantenernos firmes en nuestra mirada con Cristo. Manténnos siempre consagrados y fieles en lo posible con la ayuda de tu Santo Espíritu para poder tener la fuerza necesaria para seguir adelante en nuestra vida personal. Te entregamos nuestro corazón y el corazón de mis amigos para dejarte entrar y puedas cenar con nosotros y compartir con nosotros nuestra vida en comunión. En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén. Amén. Que Dios te bendiga. No olvides, todos los días Facebook Live a las 7, un pedito después, y también en Boris un Canal. Síguenos y comparte nuestro mensaje. Como todos los días, este servidor. Boris Darman. Nos vemos mañana. Chao, chao.